En nuestro octavo encuentro del de Estudio de Proverbios. Como ustedes están viendo, estamos en la lección 7. Recuerden que tuvimos nuestra introducción y luego lección 1 hasta llegar a esta, a la número 7. Y el tema de hoy es un tema sumamente actual. Los padres. Hasta que somos niños, hasta que somos adolescentes, la relación con los padres suele ser una relación muy estrecha, muy directa, porque convivimos en el mismo espacio. Pero cuando ya superamos la juventud y cuando ya estamos en nuestra edad adulta, cuando ya nosotros formamos nuestros propios círculos familiares, la relación con los padres suele ser a veces conflictiva en algunas familias. Y por ahí es el caso de la tuya. Por ahí la relación con tu mamá, con tu papá, no es una relación del todo buena. Y Proverbios, el libro... No esquiva este tema. Este tema es un tema fundamental. De hecho, desde la psicología, la mayoría de nuestros traumas se los endosamos a nuestros padres. Pero nosotros bien sabemos que en nuestra formación cristiana, nuestra formación bíblica, los padres eh, siguen siendo referentes espirituales. Y esto es lo que va a intentar el libro de Proverbios que nosotros podamos reforzar. Esa imagen de mamá, esa imagen de papá, que siguen teniendo una influencia espiritual en nuestras vidas enorme. Y por eso va a abordar, y va eh, esta temática va a tener dos partes. Hoy vamos a ver la primera en este primer eh, encuentro de los padres. Luego, el martes, vamos a estar abordando la segunda parte de este mismo tema, de los padres. Ahora me gustaría, ya que el, ustedes están viendo de que este estudio, este material, es sumamente inductivo, que vamos a poder ir autocompletando, a mí me gustaría que nosotros vayamos a la palabra, que vayamos directamente al libro de Proverbios, y nos vamos a encontrar que eh, abordamos el capítulo 10 de Proverbios, y el versículo 1, y en este caso, este primer versículo... De, del capítulo 10, va a estar dando una división no sólo de un capítulo, sino de una eh, sección del libro de Proverbios. Fíjense, dice eh, Proverbios 10.1, los Proverbios de Salomón, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Si analizamos bien lo que está pasando aquí es que se está dando una división natural del libro porque nuevamente vuelve a nombrar al rey Salomón. Y cómo funcionaba la corte de Salomón y cómo se fueron recopilando los proverbios, vamos a encontrar que este libro tiene diferentes secciones. Esta sería la segunda sección. Para los estudiosos de la Biblia, probablemente esta sección sea la sección más antigua. Cuando vamos aquí, la palabra proverbios en hebreo, es mayal. dice los proverbios. Está en el, eh, la numeración, recuerden, del diccionario Strong en español, H4912, 4912, mayal, que en el sentido original es este, eh, un sentido original de superioridad, de una acción mental. Y, propiamente, es una máxima, ¿sí? una máxima de una expresión. Usualmente, una metáfora, de aquí puede eh, surgir eh, el símil, como un adagio, como un poema, como un discurso. Y las palabras que podrían definir el mayal en hebreo es ejemplo, discurso, escarmiento, parábola, obviamente proverbio y refrán. Entonces, a nosotros aquí se nos hace ver, se nos hace notar, que comienza otra sección. Esta otra sección va a llegar hasta el capítulo 22, donde vamos a tener máximas. Donde vamos a tener eh, proverbios cortos, que van a tener este, una, una, una definición muy, muy sustanciosa, pero también muy... Eh, muy corta, no, no muy extensa. Entonces, aquí comienza con este primer proverbio. Y obviamente, este, este primer mayal, esta primera máxima, tiene que ver con algo que, como dijimos recién, proverbios no va a evitar. El tema de los padres. El hijo sabio. Hijo. La palabra hebrea es ben. ¿sí? Ben, que significa justamente el sentido de relación. Que también puede llegar a ser, Ben, puede llegar a ser tomado como nieto, ¿sí? como súbdito. Eh, y, y aquí está hablando de, de justamente de ese, de ese niño, de ese nacido, de ese eh, criado, de ese eh, eh, de esa familia, de ese joven, ¿sí? de ese muchacho. ¿eh? De ese nieto, de ese noble, de ese príncipe. ¿sí? Hay, este, hay un montón de, de, de palabras que pueden ser eh, utilizadas eh, en, el, en el buen sentido de hijo o de ben. ¿sí? El hijo, y volvemos de nuevo a la expresión sabio. ¿sí? El hijo sabio. El hijo sabio dice que alegra al padre. ¿sí? El hijo sabio alegra al padre. Pero... El hijo necio, ¿sí? ese hijo que lamentablemente no tiene cordura, dice que es tristeza de su madre. ¿sí? Tristeza, me, me gusta que podamos hacer hincapié en esto, tuga, ¿sí? depresión, aflicción, ansiedad, congoja. ¿Cuántas mamás, cuántos papás están tristes? cuando piensan en sus hijos. Y la, la expresión tristeza, eh, añade tristeza de su madre. ¿Qué, qué expresión dolorosa, uno solamente la puede entender eh, cuando es mamá, cuando es papá, y cuando se preocupa por su hijo, por su hija, y se da cuenta de que no está andando en buenos caminos. Y la reflexión nos viene a nosotros tanto como padres, como hijos también. Porque todos somos hijos, todos somos hijas. Y todos en, en algún momento tenemos esa relación mamá-papá, hija-hijo. Y cuando estamos en los dos lados, es muy interesante que... Podamos, podamos tener un equilibrio espiritual y podamos tener eh, una, una correcta relación con nuestros padres, con nuestras madres. Una correcta relación. Te dejo para que vos puedas estar completando este material. La verdad que es un material, como ya estamos viendo en clases anteriores, es un material que nos está dando una una profundidad del libro de Proverbios que probablemente hasta ahora no lo hemos tratado. O si lo hemos tratado, está bueno que lo volvamos a recordar, que volvamos a tener estas premisas. Estas premisas que van a traer no solamente sabiduría, conocimiento, sino que van a traer fortaleza en nuestro espíritu. Oramos y te dejamos que podamos eh, nos dejamos entre todos que podamos eh, no solamente completar, sino ser abordados por la palabra y que el Espíritu Santo vaya trabajando en nuestros corazones. Oramos, Señor, gracias por esta oportunidad nueva que tenemos de poder encontrarnos en este estudio. Gracias porque vos sos el que estás dándonos paz por sobre todas las cosas. Oro por los hijos, oro por las hijas que están teniendo... Relaciones de diferente índole con sus padres, con sus madres. Oro por las relaciones que están casi quebradas o ya están rotas. Oro porque esas relaciones rotas, quebradas, en ti pueden ser sanadas, en ti pueden ser restauradas. Oro por aquellos que tienen buena relación con sus mamás, con su papá. Oro por ellos para que vos puedas estar bendiciendo sus vidas. Oro por las mamás, oro por los papás que están teniendo tristeza con sus hijos. Oro, Señor, para que vos puedas estar haciendo milagros en este tiempo, milagros de reconciliación, milagros donde tu mano se vea moviéndose en medio de cada familia. Gracias porque vos nos estás dando ese orden que viene desde tu trono. Gracias, bendito Dios. Gracias porque vos sos nuestro papá, el mejor ejemplo de papá al que siempre podemos recurrir, al que siempre podemos ir y al que siempre podemos encontrar en nuestros momentos, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de cualquier situación que estemos viviendo. Gracias, Señor, porque sos nuestro Dios. En tu nombre nos ponemos bajo tu autoridad y queremos que vos nos estés hablando. En tu nombre es Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Y nos estamos encontrando hoy a las 18 horas allí en nuestro encuentro de Facebook Live. Que Dios te bendiga.